Sí, Isabel. Ya. Ahora sí, sí. Cuéntame, eh, perdona. Bueno, que estábamos hablando sobre este tema, ¿no? De la diversidad en general y en estos momentos qué es lo que me preocupa. A mí personalmente, claro, tengo que decir que a mí personalmente me preocupa, ¿eh? a nivel personal, como Isabel, y, y a nivel laboral, como Isabel también, porque trabajo en un servicio de mediación de conflictos. Entonces... Eh, sobre todo, yo, eh, sí que tengo que decir que eh, a mí la problemática que más me llega sobre todo es la que tiene que ver con la diversidad eh, cultural, ¿eh? con temas de personas migrantes o personas que, viven, que vienen de, otras, de otros países. Entonces, sí que este tema, eh, vuelvo a repetir, a mí personalmente también me toca porque yo he estado viviendo mucho tiempo fuera y al volver aquí... Eh, Empecé a ver, ¿no? A ver, a ver que mucha gente eh, empezaba a tener como eso, un discurso eh, en, contra, ¿no? en contra de estos que vienen, de toda en contra de la lo... inmigración, en contra de Y se estaba creando como eso, una polarización entre nosotros y los, y los otros que vienen de fuera, que son diferentes, incluso gente muy cercana a mí, familiares y todo, con los que anteriormente nunca había tenido debate sobre este tema y, y creía que tenían unas ideas diferentes. A esto empezamos a, a, pues a debatir, incluso a veces de forma agresiva, ¿no? y, y acabo posis, posicionándome a veces como la defensora de, ¿no? de los otros cuando es complicado. Entonces, eso a nivel personal. Y después a nivel eh, laboral, como repito, también tra trabajo en un servicio de mediación, el tema este eh, empieza a, a llegar mucho: ¿no? el tema de que es lo, eh, la culpa de de todo lo que nos pasa, es el otro, ¿no? de los inmigrantes, del que viene, porque nos quitan el trabajo, porque eh, nos quitan la peca porque todas las ayudas se las dan a ella, y comenzar a, a, a, a venir un montón de rumores ¿no? que, que son difíciles a veces de poder eh, trabajar desde la racionalidad, ¿no? desde dar números que no es así, desde, ¿eh? Entonces todo esto a mí me crea mucha, una sensación a veces de impotencia, ¿no? de impotencia porque veo que a veces cuando en situaciones en las que yo me decanto y doy mi opinión y quizás me eh, las personas se sienten atacados y ahí es difícil poder, poder mantener un diálogo, o cuando intento desde más desde lo laboral, ¿no? trabajar desde la escucha, desde entender también cómo se posiciona el otro y eso, acaba pareciendo como que sea condescendiente con algún tipo de discurso eh, que genera voz. Me crea Muy bien, pues te agradecemos mucho tu, tu, bueno, lo que has contado ¿no? de, acerca de tus inquietudes. Gracias. Bueno, Isabel, a ti.